machacao Desde que tú me das de lado, tengo la cabeza que me explota. Desde que tú te metiste en mi pelota, tengo que olvidarme, es urgente. No quiero morir. De repente No puedo entender tus maneras Nunca respetaste Mis esperas Tengo que escaparme de ti Tengo que buscar otros amores Tú me das poco cariño y olvidas que soy como un niño Tú me das poco cariño Y olvidas que soy como un niño Tengo que tomar las de Villa Diego Para que no sea muy tarde luego Voy a probar mi fortuna En otros amores En otras eh, lunas. Tengo el corazón machacao, Desde que tú me das de lado Tengo mi cabeza que me Plota. Desde que tú te metiste en mi pelota Tengo que quedarte, dejarte es urgente No quiero morir de repente No puedo entender tus maneras Nunca respetaste mis esperas tengo que tomar las de villadiego para que no sea muy tarde luego voy a probar mi fortuna en otros amores en otras lunas en otros amores en otras lunas